¿Qué diferencia hay entre la visa de esposos K3 y la CR1? Bueno, la K3 era... Um se usaba mucho antes, la verdad ya, ya, no, las porque ya, ya no las aceptan, uh, no sé por qué todavía no, no borran la información, esto es el, el, el USCIS, pero lo que era es que te dejaban uh, si se casaban en su país te dejaban entrar a los Estados Unidos y esperar acá el proceso cónyuge. Eso la verdad ya no lo están haciendo, ya no existe, eso solamente se están aplicando para la visa CR1 y se debe de esperar en su país para que la aprueben la, la, la petición.